Hola a todos. Soy Juan Ramón Camarillo y en este video voy a hablar acerca del modelo PIDE las líneas de transmisión. Como mencioné, mostraré algunas ecuaciones necesarias para calcular los parámetros del modelo PIDE una línea de transmisión. Este modelo es usado en sistemas de distribución, y en sistemas de transmisión que se consideran cortos. El significado de corto varía mucho dependiendo del ingeniero con el cual uno esté hablando. En general es un modelo que puede ser usado cuando los fenómenos a observar son lentos. Este modelo no es útil, por ejemplo, para hacer cálculos de ondas viajeras. Comienzo con el cálculo de la inductancia. La deducción de esta fórmula la pueden encontrar en cualquier libro de líneas de transmisión. Se tiene que la inductancia es el resultado de multiplicar una constante por el logaritmo natural del diámetro medio geométrico sobre el radio medio geométrico. En este caso, para calcular la inductancia en ríos por metro, se debe multiplicar por 2 por 10 a la menos 7. El diámetro medio geométrico resulta de sacar la raíz cúbica al producto de las distancias entre los cables que componen la línea de transmisión. Y el radio medio geométrico es el resultado de multiplicar el radio del conductor individual por 0.7788. En el caso cuando las fases no son conductores sencillos, sino un haz de conductores, la única fórmula que cambia es la del radio medio geométrico. En este caso se debe calcular la raíz enésima del número de conductores que componen el haz por el radio equivalente por la distancia entre los conductores del haz elevado a la n-1. Como ya dije, n es el número de conductores, y a es la distancia entre los conductores del haz. Para el caso donde la línea es doble circuito, se deben hacer más cálculos. Para este caso el diámetro medio geométrico resulta de hacer tres cálculos compuestos. En este caso se aplica la frase divide y vencerás. En caso a caso el índice primado corresponde al otro cable que compone cada fase. Al final el resultado es multiplicar todas las distancias posibles entre las fases, y sacar la raíz correspondiente al número de distancias que se están multiplicando. La fórmula del radio medio geométrico también cambia, y es la raíz sexta del producto de las distancias entre los cables de la misma fase por la raíz cúbica del radio medio geométrico del haz de conductores. En vídeos posteriores haré un ejemplo utilizando estas fórmulas. Para el caso de acapacitancia, se tiene la fórmula que presento en sus pantallas, donde Epsilon es la permitividad eléctrica del vacío, R es el radio del conductor, y el diámetro equivalente se calcula con la fórmula presentada abajo. El diámetro equivalente no es más que el diámetro medio geométrico. Para el caso de una línea con conductor en haz, lo único que cambia es el denominador del logaritmo natural. El radio equivalente depende del número de conductores en el az, como se presenta en las fórmulas abajo. Cabe notar que el resultado de aplicar estas fórmulas está en faradios por metro. En el caso de una línea doble circuito también cambia el denominador del logaritmo natural, y es igual al radio medio geométrico. Cabe notar que hay una fórmula para calcular el valor de capacitancia incluyendo en efecto de la tierra. Esa fórmula no la presento acá, pero les recomiendo que la consulten en un libro de líneas de transmisión. Para finalizar, hay que mencionar que en los catálogos de los fabricantes de cables se pueden conseguir algunos valores importantes de las líneas de transmisión. En este caso presento a Cintelsa, pero todos los fabricantes tienen catálogos parecidos. Un parámetro que casi siempre se consigue en los catálogos es el rayo medio geométrico. También hay otros parámetros importantes como la resistencia a temperatura de operación, y la capacidad de corriente nominal y de cortocircuito. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Los invito a que le den me gusta si les gustó y que se suscriban al canal. Nos vemos en el próximo video.